Hola, mi nombre es Bernardo Jabalquinto. Eh, quiero pedirle a todos ustedes eh, el patrocinio en el CERVEL, porque estamos eh, postulando a la presidencia del país como candidato independiente y francamente ha sido bastante difícil lograr llegar hasta este punto. Pero eh, para hacer los cambios que Chile necesita... Necesitamos un candidato que sea independiente, que no tenga compromisos ni ataduras con ninguna persona, porque ya hemos visto en el pasado de que lamentablemente eh, todo lo que involucra con las cúpulas políticas terminan las cosas muy mal. Entonces, nosotros estamos juntando las firmas para poder estar en la papeleta. Tenemos suficiente tiempo, pero de igual manera... Queremos llegar con más firmas que la que requiere el CERVEL y por eso lo estoy invitando a todos ustedes, usted a, a todas las personas que puedan eh, estar con nosotros, hacer el patrocinio y poder cambiar un Chile con, con un proyecto que sea real, con los pies puestos sobre la tierra y seamos un gobierno, porque va a ser un gobierno muy corto, y en ese gobierno tan corto tenemos que hacer muchas cosas para poder tener un Chile más justo para las generaciones que vienen. Quizás nosotros no vamos a ver los frutos de ello, pero sí las generaciones que vienen. Soy Bernardo Jabal V. apóyanos.